en el ámbito internacional, señores. Miren, el Congreso de Colombia se paraliza por la invasión de ratones. Ahí, mi madre, ampliaremos. El presidente de México firma iniciativa para derogar reforma educativa. Ahí está, no se lo pierda. El presidente de Colombia dice estar alerta por ejercicios militares en Venezuela. No se lo pierda también, ampliaremos. En el ámbito nacional, central romana, lamenta la muerte de varios trabajadores en el descarrilamiento de ese ferrocarril. Estudios revela que el 49% de los dominicanos adultos quiere irse de República Dominicana. No se lo pierda, el CONATRA, Prohíbe montar a pasajeros haitianos en sus unidades Tendremos más adelante esa información, no se lo pierda En el ámbito local regional El alcalde de San Francisco de Macorís Llama a la unión y el perdón en esta época navideña Solicitan respaldo para subsanar las precariedades En Hogar Crea, San Francisco de Macorís Ciudadanos responden si tuviera la oportunidad de salir fuera del país, ¿se iría? ¿Abandonaría la República Dominicana? No se lo pierda. Vamos a ver, señores, porque la policía hiere a tiro un supuesto delincuente en Vistalvalle. Choferes opinan sobre la disposición del CONATRA de no montar pasajeros haitianos. Apresan en San Francisco de Macorís presuntos atracadores y le ocupan arma.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 Gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, agradecidos de Dios y de cada uno de ustedes por la sintonía que nos brindan todos los días. Y a todos aquellos que desde ayer han estado felicitándonos por nuestra fiesta de cumpleaños, que fue ayer pero que continuaremos durante todos estos días. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta, por brindarnos, por expresarnos su cariño.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 Por departamentos en el centro de la ciudad Recuerde que entienda la suerte Tenemos más de 55 años Siendo la tienda por departamentos La más grande de todo el nordeste En el centro de la ciudad Entienda la suerte Sin dudas somos parte de ti La casa de la estufa Venta y reparación de todo tipo de piezas Para su estufas y lavadora. La Casa de la Estufa, aquí en San Francisco de Macorís, venta de equipos para su vehículo de gas. Avenida Libertad, número 140, en la calle 27 de Febrero, esquina de Altagracia, en Nagua, estamos ahí también. La Casa de la Estufa. Miren, señores, comenzando con las noticias en el ámbito internacional, el Congreso de Colombia se paraliza por invasión de ratones. Así que tuvo que cancelar su plenaria luego de que ratones, increíble, ¡ay mi madre, miren eso, luego de que ratones vivos, oh Dios, fueron lanzados en paracaídas desde, lo, desde los palcos. Así que en Colombia estos animales son símbolos de robo y corrupción. Mientras que el presidente del Senado aseguró que esa entidad está vulnerable a cualquier agresión Así que ahí está Le dijeron a ellos ratones corruptos Y les lanzaron desde, la, desde arriba Ahí vemos los ratones Así que vamos a escuchar, adelante Cayó envuelto en una bolsa plástica negra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 cuando cayeron esos ratones, señores, mírenlo ahí. Así que esto fue, repito, en el Congreso de Colombia. Ratones lanzados como símbolo de robo y de corrupción. ¡Oh, Dios! El presidente de México firma iniciativa para derogar la reforma educativa. Así que Andrés Manuel López Obrador firmó ayer una propuesta de iniciativa con la que se cancelará una reforma educativa promovida por su antecesor y que desató violentas protestas de maestros. Así que en la reforma, el presidente plantea que la educación sea gratuita en todos los niveles y abrirá más espacio la construcción de 100 nuevas universidades y constantes capacitaciones para los maestros. Escuchemos a...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 para cancelar la mal llamada reforma educativa, abrogarla. Ahí está este hombre que ha venido con la intención de revolucionar, de cambiar prácticamente todo el sistema mexicano. Ya empezó hace varios días con abrirles venta a las aeronaves que utilizaban los funcionarios y al avión presidencial también Ese es López Obrador Miren señores El presidente de Colombia por su parte Dice estar en alerta Por los ejercicios militares llevados a cabo en Venezuela Todo esto con el respaldo de Rusia Iván Duque alertó ayer eh, Sobre estas prácticas Ejercicios de defensa Inamistosos Dijo él Que inició el gobierno de Nicolás Maduro Con el apoyo de Rusia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 ha expresado su rechazo ante el gobierno, el sistema que ha imperado en Venezuela, Nicolás Maduro. Miren, señores, en el ámbito nacional, Central Romana lamenta la muerte de trabajadores. Ayer presentábamos sobre el descarrilamiento de un tren de carga de cañas que cobró la vida de varias personas. Estos empleados de Central Romana y Central Romana ha expresado su pesar por la muerte de esos empleados y Luego de que esa locomotora se descarriló mientras circulaba a través de un, un área no poblada en la zona Así que mientras tanto los empleados heridos en el accidente se recuperan en un centro de salud de Central Azucarero en el incidente resultaron muertos el maquinista Daniel de Jesús Payano, de 57 años, y su ayudante Santo Jean Miró, de 47, quienes llevaban 25 y 16 respectivamente años ya conduciendo y laborando en operaciones eh, ferroviales. Así que lamentable, vamos a ver, adelante.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 Tanto para los familiares es doloroso, así como para sus compañeros de trabajo y para la empresa. Bueno, eh, de la maquinera sí, según nos dice que tenía problemas. No, el, caso, el caso no es de hoy, hace, hace mucho tenía problemas. Pero eh, a nosotros nos recibieron súper bien. Bueno, ese después que pasó todo, nosotros vamos a volver a la, a la empresa, a ver qué, qué nos dice, y después y busca, eh, vamos a pedir auxilio. Bueno, ahí está muy lamentable, ¿verdad?, lo acontecido en La Romana, la pérdida de esas dos personas eh, por allá en ese accidente de ese tren. Centro de Pinturas, la Casa del Desabollador, es el centro de mayor tradición. Todas las marcas, las de sus preferencias en acrílica, semiglosa, tinada en aceite. Más de 35 años en la venta de pinturas, todas originales. Recuerde que tenemos tres tiendas aquí en San Francisco de Macorís. Estamos en la calle Restauración, casi esquina Bonó.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 El llaves con venta y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículos. Es el experto en asegurar su vehículo con la colocación del GPS, no solo de vehículos de cuatro gomas, sino también su pasola se la aseguramos. El come llaves en San Francisco de Macorís, especialistas en programación de llaves inteligentes. Te hacemos tu llave, tu llave perdida en 30 minutos, ¡wow! Con tecnología de punta eh, Honda, Kia, Toyota, Hyundai, Nissan, Ford y más. El come llaves en San Francisco de Macorís es Eli llaves. Miren, un estudio revela que el 49% de los dominicanos adultos quieren irse de República Dominicana. El 49% de los dominicanos desea emigrar del país de acuerdo a los resultados de una encuesta realizada por la firma Gallup y cuyos resultados son publicados en un artículo en el portal Statis.com. La encuesta fue efectuada a personas adultas en el año 2017 y dice que Estados Unidos continúa siendo el principal destino deseado para los migrantes eh, trasladarse ya. En ese sentido indica que una cifra aproximada de 158 millones de adultos en total, en el mundo, se desean trasladar a territorio estadounidense. De su parte, legisladores dominicanos establecen que dicha información es preocupante. Veamos. No es el 50%, yo creo que es más del 80%. Es lo que comentaba hace un rato, que mi pueblo, no solamente, no es el 80, se quiere no el 80, ya se fue. Y en mi provincia, el 80% de mi grado. Entonces, más con ese ingrediente ahora... Del año 90 nosotros estamos inmigrando, uno a Estados Unidos, otro a España, a Europa, pero ya con el tema de delincuencia es, es peor, es un ingrediente más añadido para que la gente se quiera ir del país. Lo que debe darnos es una gran vergüenza y preocupación que la gente de, se quiera ir, porque eso refleja desesperanza, refleja desconfianza, refleja que no se ve en el porvenir algún cambio de rumbo, y que la gente entiende que, que se perdió todo aquí. Bueno, ahí están las declaraciones, ¿verdad?, de legisladores, muchos de ellos ya eh, opinando al respecto. Miren, en otro orden, otra información que ha estado circulando desde el día de ayer, es que Conatra prohíbe montar a pasajeros haitianos en sus unidades. Así lo dio a conocer Antonio Marte, señores.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 Ya ustedes ven que tenemos Diego Aguapresa hace aproximadamente seis meses. Para evitar esos grandes inconvenientes, yo quiero decir a ustedes, compañeros, que a partir de hoy queda prohibido montar extranjeros al tía. No importa que estén legal o ilegal, no lo monten. Bueno, ahí están las declaraciones de Antonio. Más adelante, en el ámbito local, vamos a ver qué dicen algunos choferes, varios choferes, le cuestionamos sobre qué opinan, qué, la opinión que ellos tienen en torno a lo que ha pronunciado el Conata. Así que no se lo pierdan. Al WhatsApp, señor director, e inmediatamente conectamos por aquí con Carmen Vélez, desde la urbanización Jennifer, está activa con nosotros, Carmen Vélez y nos dice felicidades Vladi que Dios te derrame lluvia de bendiciones en el día de ayer así que ahí está vamos a ver nos dice por aquí para felicitar a esta princesa que está de fiesta de cumpleaños hoy para el todopoderoso y la virgen siempre eh, guíen sus pasos y que permitan cumplir muchos más de ella es Carislin García de su mami y su hermano Margarita y Andiel felicidades muy bien el doctor Kim Polanco nos dice, buenos días, hoy jueves 13 de diciembre queremos felicitar a los doctores José Fernández, Ángel Federico Garabó y Limicército Fernández Mercedes, que el Señor lo bendiga a los tres y que sigan salvando vidas a todos los dominicanos. Feliz cumpleaños para esos doctores, qué bien. Por aquí el 43. 57 nos envía esta fotografía y nos dice buenos días es para que me felicite a mi hija que está de cumpleaños en el sector Pueblo Nuevo aquí en San Francisco de Macorís así que ahí está buenos días Vladi. no me dijo si voy al programa tendremos que coordinar eso un poco más adelante mi señora ahí está coordinaremos Jesús Herrera desde la joya nos envía esta foto Vamos a ver, nos dice por aquí, no, Jesús Herrera, señor director. Después, ahí está. Muy bien. Hola, Bladie, es para que me felicite a alguien muy especial en mi vida, mi hijo, Alex de Jesús Herrera Peña, en los Estados Unidos, de su, de su padre, Jesús Herrera, en La Joya. Gracias. Muy bien. Qué bien. William Hernández nos envía por aquí, alcalde de Asua, promoviendo con vallas carreteras San Francisco de Macorís, Tenares, Salcedo. Bueno. Continuamos entonces con Sista Taveras. Nos dice, saludo, Vladi, ¿cómo está? Espero que estés bien. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Gracias, Sista. Continuamos con Joel desde Moca. Se escucha eh, un poco mal, dice él, por allá en Moca. Hay que ver la frecuencia. Dele a su control, donde dice audio, en varias ocasiones, hermano Joel. Saludo para todos los mocanos que nos sintonizan a esta hora del día. Las fotos de este bebé nos llegan nos dice, buenas tardes, Vladi. Felicidades a mi nieto, Wilmy, que tiene un día de nacido de su abuela, Yeja. Ahí está, qué linda criatura. Dios lo bendiga. Al corte. Al regreso, más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. Gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa, sobre todo, óptica máxima visión, la óptica número uno, la que llegó para quedarse a San Francisco de Macorís, porque tenemos todos los lentes que usted busca, tenemos todas las marcas y al mejor precio, miren es la óptica número uno, ¿eh? estamos aquí en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al Porvenir, con el teléfono que aparece en pantalla, Óptica máxima visión y cada 15 días llegan los expertos, los cubanos, con sus ojos, con su vista, no invente. Óptica máxima visión, lentes de marcas y prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. Qué bueno. Miren señores y decirles que Banca Chago es el consorcio número uno, porque sus jugadas... De la lotería nacional Para que se saque la tripleta millonaria Y el super palé Lo pagamos al instante Aquí en San Francisco de Macorís Estamos en la calle Juan Bautista Blanco Ahí está El consorcio de Banca Chago Con nuestra oficina central Pero tenemos sucursales por toda la provincia Y más allá Banca Chago El consorcio número uno De toda la provincia el alcalde de San Francisco de Macorís, Alestía, a propósito de la época navideña, llama a la unión y al perdón en esta época. Vamos a ver entonces las palabras de reflexión del alcalde de San Francisco. Adelante. Unida, es el tiempo del perdón, es el tiempo de limar asperezas. Es el tiempo de comprender que todos somos una familia, que el odio lo que te enferma Y que no solo con los amigos, sino con los hermanos también debemos convertirnos en grandes amigos Y con las madres y con los padres Por lo que nosotros estamos eh, viendo hoy unas festividades pues apegadas a ese sentimiento cristiano de nuestra sociedad y le pedimos a cada uno y cada una eh, que sanen su corazón, que liberen, que se unan, eh, que aquel que esté errado, el orgullo suyo no le embargue y lo llame con una llamadita o por un escrito, por whatsapp, eh, por su cuenta, dígale te quiero, te perdono o perdóname porque te quiero, el amor más grande, son estas cosas que debemos nosotros de buscar, eh, no solo en estos tiempos, sino en toda nuestra vida, por lo que eh, felicidades a todos y todas, que nos podamos reencontrar en el año que viene con propósitos, con metas, con visión, con misión de desarrollo familiar, social, estatal y municipal, esos son nuestros deseos. Ahí está el alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, al momento de expresar verdad esas palabras muy emotivas y donde en realidad debemos de dejar un poquito aparte el odio, el rencor eh, y, y enfrascar un poco más en esta época tan linda que es del año. Propóngase eso y usted verá como en estos días usted la va a pasar bien. Propóngase ser feliz, por lo menos en Navidad, aunque nos gustaría que sea siempre. Miren, señores, Hoy estuvimos en Hogar Crea, aquí en San Francisco de Macorís, una institución que se dedica a rescatar a esos jóvenes, a esas personas que andan en las calles eh, enfrascados, en vicios, principalmente en el consumo de drogas. Y nos llamó la atención, ¿verdad?, eh, investigar un poco acerca de la institución, qué está sucediendo, y nos topamos, con la realidad que vive casa perdón Hogar Crea, que vive Hogar Crea en estos momentos. Hay muchas precariedades en esa institución y si queremos comenzar a contrarrestar el consumo que se propague, ¿verdad? el consumo de drogas, de sustancias prohibidas es ayudando a esa entidad, a esa institución, a Hogar Crea, que rescata y orienta a los adictos a las drogas. Vamos a ver qué nos dice el señor Abraham Isaías Báez Morel quien es el encargado, el director de Hogar Crea aquí en San Francisco. Adelante. Bueno, eh, lamentablemente el tema económico es uno en estos momentos porque un individuo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 Eh, ...ha sido tocando puertas una tras otra... ...buscando captar ingresos... ...para poder eh, mantenernos a flote... ¿Qué precariedades tenemos? Se alimenticia principalmente... Eh, ...también el centro está... Eh, ...en cierto deterioro, tú sabes... Eh, ...producto de la misma necesidad... ...se nos ha salido de las manos... ...en cierta forma... ...sin embargo, eh, lo económico es imprescindible... ...necesitamos aquí pintura... Necesitamos freezers, necesitamos el almacén de nosotros, ahora mismo está, eh, no tiene lo que necesitamos. A veces nos ven en los mercados eh, pidiéndole eh, que nos den, eh, ¿cómo se llama el de esto? Eh, eh, los víveres, sí. vegetales y eso exactamente, eh, prácticamente suplicando la ayuda de las personas, eh, la alimentación imprescindible. ahí estaban las declaraciones de Abraham Isaías Báez, muchas precariedades y yo creo que es hora llegó el momento de respaldar esta institución de no limitar recursos, de no desviar recursos para otro lugar ahí es que debe de ir el dinero e invertirlo, fomentar esto, transformar hogar crea señores esa es la manera de contrarrestarlo de contrarrestar y de sacar esos jóvenes en las calles esas personas que da mucha pena verlo cómo se han convertido adictos y han sido eh, excluidos prácticamente de la sociedad por su por su, por, su, por, su, por su acción principal. Así que vamos a ver si alguien puede verdad, llegar a casa, a hogar, crea, perdón, confundan las instituciones, porque ambas se dedican, pero aquí viene ya para sacar, para orientarlos, para limpiarlos. Muchos se quedan, otros desisten y se van, pero muchos se quedan y quieren salir de las drogas. Y Hogar Crea necesita del respaldo Miren, recordarles a todos y a todas Que el lugar preferido para ir a disfrutar En esta Navidad y siempre Es Don Andrés Bar Don Andrés Bar Restaurant, Carretera San Francisco de Macorís-Nagua En Llaves En el kilómetro siete y medio Ahí está el ambiente más acogedor Hoy, todo el mundo para Don Andrés Pues hoy es Jueves de TVT esos merenguitos de los 80s, de los 90 bailarlo con el ambiente más bueno que tiene toda la región. Don Andrés, bar, restaurante, en llaves. Visítenos. Muy bien. Continuando entonces, señor director, vamos a ver qué dicen los dominicanos, qué responden ante el estudio que ha salido, si tuviera la oportunidad de salir fuera del país.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 Diría, pues un mejor eh, es pues venir por pues mis hijos. Pa eh. Aquí ya está pasando demasiado trabajo y todo es, es caro y todo es difícil. Está matando mucha gente. Adiós, pero rápido. Usted no está viendo cómo está la situación, mi hermano. Mire cómo anda uno aquí, jodido, vea, conchando, vea, en una motora ahí. Ni la comida me he conseguido, mi hermano. Usted se cree que todo está fácil, vea. Bueno, ahí están las posiciones encontradas entre los ciudadanos. Prefieren muchos quedarse, dicen que hay muchas oportunidades, otros dicen que hay que buscar de Dios y otros dicen que hay que irse y principalmente dicen por la delincuencia que arropa nuestro país. A la pausa, al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo.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 les encantan los juguetes de Casa Michel porque tienen la mayor variedad de los personajes originales más famosos de la televisión Los juguetes son de Casa Michel, Michel. La Vega, Moca, Santiago, San Francisco de Macorís Bonao y Villa Consuelo Casa Michel, Michel Aquí en San Francisco de Macorís Calle El Carmen, esquina Salome Oreña frente a la Farmacia Santa María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 Gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa, sobre todo. Recuerde que la Agencia de Viajes García Travel es la más visitada, donde usted elige su destino, pero nosotros acercamos la distancia. Agencia de Viajes García Travel, visítenos aquí en San Francisco de Macorís. En la Fran Grullón, próximo a Telenor, en Agencia de Viajes García Travel, usted elige su destino, pero nosotros acercamos. Acercamos la distancia Agencia de viajes García Travel La que todo el mundo está visitando Y más también en esta época del año Es Agencia de viajes García Travel Mamalupe Asadero Pizzería No me canso de decirle A mí me encanta ir a Mamalupe Y usted dirá, Vladi, tú estás hablando mentira No, en Mamalupe yo estuve el martes en Mamalupe estuve anoche Celebrando mi cumpleaños ¿eh? Y en Mamalupe si hay que volver hoy Vuelvo Porque tenemos los mejores precios Y la mejor comida Usted no tiene que ir a otro lugar Mamalupe Asadero Pizzería Visítenos En la calle Salcedo casi Esquina 27 de Febrero Aquí en San Francisco de Macorís Los mejores platos Somos expertos en carnes saladas Usted no tiene que ir a otro lugar La mejor carne Mamalupe Asadero Pizzería, el lugar que llegó para quedarse en San Francisco de Macorís. La policía ayer atiró a un supuesto delincuente en Vista Valle. Se trata de Diomedes Vargas. Ahí está. Vamos a ver, porque este hombre dice que lo que él trabaja es con drogas solamente. Él lo dice claro, la policía. Vamos a dejar que sea él. Adelante. mentira, yo tengo como 19, pero y droga. Yo, yo siempre trabajo en droga, yo no trabajo en, en robadera. Mira la mano. ¿Cómo tú crees que una gente va a robar sin mucho? Llégale. Yo no tengo ni media ficha de robo. ¿Eh? Pero ellos lo saben. Ellos saben que me han amarrado como 20 veces con el pajón, en el me Antonio. No robo, no hay ficha, no hay delito. Pues droga, pues yo creo que vende droga, yo no robo. O sea, que eso, que ellos, dicen en el ellos abusan conmigo, porque yo le, antes de darme el pepazo yo le dije a ellos que no me de que yo, ellos están claros con quién yo trabajo, ¿tú me entiendes? Abusan, ¿sabes? me viene con una pistola de la mano, tú sabes, de noche a la como a las 8. Que y matarme, era. Y me empanté y salieron todos los vecinos, tú me entiendes, ¿Conocen que yo no sé? No, bueno, no, en el barrio. Bueno, ahí está Darison, eh, Diomedes Vargas, mejor dicho, Diomedes Vargas, quien dice que ellos saben que lo que él trabaja es con droga y que simplemente eso, que él tiene 19 fichas, pero que es por droga, que ese es su trabajo y que le hicieron un daño con dispararle. Caramba. Choferes opinan sobre la petición del CONATRA de no montar pasajeros haitianos. Vamos a ver a algunos choferes su opinión sobre lo expresado por Antonio Martes. Adelante. Respecto a que viejito no me puedo montar. <risa> ¿Pero por qué? No sé, porque han ganado varios vehículos precios, ya no es ilegal, hay que andar con documentos. No, eso está bien, están ilegales acuerdo usted con él? Sí. ¿No está prohibido no? Aquí... Que eso no hace nada, eso hay que montarlo a esa gente. ¿Eh? Pero no hay nada, aquí no hay nada y si, si uno lo haya, no lo va a dejar. ¿Uno lo va a montar? Te Yo te no te estoy acuerdo. de acuerdo con eso, ¿no? No, no, no. Se, corra, se, con se, con cada, que Se monte, que se monte, ¿Eh? que se monte todo el mundo. Te, te con la no, no. No, no, no. Bueno, ahí están. Los choferes rechazan en la disposición del gonatra. Ellos dicen que hay que montarlo porque son pasajeros. Ya ustedes ven, vamos a seguir dándole seguimiento a esta información. Como también le seguimos dando seguimiento al mejor lugar, que es Don Andrés Bar. Don Andrés Bar, en Navidad, si usted quiere disfrutar en un lugar tranquilo, acogedor, disfrutar de buena música, es Don Andrés Bar. Carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en la Comunidad de Llaves, kilómetro siete y medio. Ahí está la mejor musicalización y hoy jueves de TBT, merengues bailable de los 80 en Don Andrés Bar. El lugar número uno de toda la región que respecta ya a la diversión es Don Andrés Bar. Visítenos. Apresan en San Francisco de Macorís presuntos atracadores y le ocupan armas de fuego. Vamos a ver la información que es dada a conocer por Xiomara Arias, vocera del Comando Regional Noreste de la Policía. Adelante. La policía apresó al nombrado Alfredo Paredes Concepción Alia Papú de 50 años de edad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 Wilton Gómez, desde Madeja, nos dice, feliz cumpleaños para mi bella esposa, te amo, Lucía Moya. Así que, para Lucía de Wilton Gómez, señor director, si podemos colocarla, la última debajo, Wilton Gómez, ahí está, su esposa, felicidades para ella. Muy bien, 4286 nos envía una linda postal, aquí está, muchísimas gracias. Eh, Yolanda Marte, desde San Martín, nos dice, buenas tardes, Vladi, ¿Qué es lo que pasa, el único canal que no se escucha bien, dicen por aquí, bueno, estamos haciendo, ¿verdad?, eh, los trabajos correspondientes Miren, vamos a ver Mari nos envía esta foto, nos dice Buenas tardes, Vladi, es para que me felicita a esa gran mujer Que hoy está de cumpleaños Lucía, cariñosamente, Chía De su hermana Mari, felicidades Muy bien, y José Luis Desde el sector, el Capacit Bueno, Nueva Luz, nos dice buena Vladi, el canal se escucha Vamos a ver lo adelante, lo que vamos a A buscarle, verdad Ya la, la alternativa a esto, nos comunicaremos